Sí, esta cabrita. Sí, esta cabrita. Sí, esta cabrita. Esta cabrita preciosa. ¡Ay, qué barriga, Sandra! Sí, esa es tu barriguita. Esa es tu barriguita, bebé. Esa es tu barriguita, bebé. Tu barriguita llena de comidita. ¿Sí? Yo te quiero mucho, los llaves, los llaves, sí, ¿Qué te quiere, mamá? sí. ¿Lo lo que te quiere mamá, sí. ¿Tú llaves lo que te quiere mamá? Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te va a quedar dormidita. ¿Mm? Te va a quedar dormidita. Como cuando era bebé. Pero pues ya estás muy grande, ¿y Sandrita. Estás es muy grande. Ya no eres este canto para que te duermas. Y la bella Sandrita se durmió en los brazos de mamá. Porque era una cabrita muy querida y muy feliz. Y sus manitas preciosas. Y sus manitas preciosas, le gustaba que le tocaran la barriguita y sus manitas preciosas Y sus manitas preciosas Y sabía que la querían muchísimo y todos los días cuidaban de ella y la llevaban en brazos.